Buen día. Bien, estamos llegando al principio del fin de la materia, por lo menos para este cuatrimestre de pandemia. Y lo que vamos a ver hoy es un repaso de gramáticas. Eh, vamos a ver, en ese repaso vamos a introducir una notación, una variación nota, notacional menor, realmente menor, que es esta la forma de Bacchus Nau y vamos a pasar a las gramáticas regulares, que son unas gramáticas restringidas, eh, las producciones están restringidas de cierta manera, y que terminan caracterizando exactamente los lenguajes regulares. Y para eso vamos a ver que esencialmente una gramática regular es lo mismo que un autómata no determinista sin movimientos silenciosos. Bien, entonces eh, repasemos un poquito lo que habíamos visto en la clase pasada, eh, este lenguaje, el lenguaje L01, que son un, un bloque de ceros, y después a continuación un bloque de unos del mismo tamaño, no es regular, pero es un lenguaje libre de contexto. ¿Y qué es un lenguaje libre de contexto? El, el lenguaje de una gramática libre de contexto. Y entonces repasemos qué es una gramática y cómo se define su lenguaje. Bueno, una gramática tiene cuatro componentes, Variables, que las denotamos con, usualmente con letras mayúsculas. El alfabeto terminal, T, que son las letras con las, que, eh, con las que vamos a armar el lenguaje determinado. Las producciones, P, que son las reglas que me permiten pasar de una, eh, de, un, de una variable a algún string, que involucre terminales y variables, y ¿dónde empiezo? El símbolo inicial. El ejemplo, la gramática que define el lenguaje 01, tiene las componentes que se ven ahí. Tiene una sola variable, S, el conjunto S un singulete. esa variable S es la variable del símbolo inicial, coinciden, el alfabeto terminal, como saben, como estamos diciendo que es el alfabeto con el que escribo el lenguaje, va a ser 0,1, y tiene dos producciones. ¿sí? Eh, de hecho, digo una, una cuestión de implementación acá, que acá las producciones son algo flechito, otra cosa, pero esto una, es notación, es pura notación, ¿no? Podría decir que las producciones son pares. Pares que en la primera componente tiene una variable, y en la segunda componente tiene un string, con símbolos de B-Unión-T. O sea, es, esencialmente esto. Eh, bien, entonces, esta es la estructura de la gramática que define el lenguaje C L01. Para poder decir cuál es el lenguaje definido por una gramática, tenemos que decir cuál es la noción de derivar una cadena a partir de una, usando una gramática. Entonces, hemos definido esta relación. La pizarra la vez pasada, la relación, esta implica estrella, esta flecha borda estrella, que es el resultado si yo puedo hacer varios implicas en sucesión que vayan desde el, el símbolo S hasta la string 0. Y que era la, la, flecha, la flecha implica sin la estrella, era hacer un pasito usando producción. ¿Sí? Entonces, yo arranco, para que se dé esta relación estrella, tengo que poder arrancar en el lado izquierdo, que es el símbolo S, hacer una producción en, en la que reemplazo este, esta S por el lado derecho de una producción, y hacer otra relación de derivación, que sería reemplazar alguna variable del lado izquierdo de la flecha gorda para obtener el lado derecho de la flecha gorda. Entonces, repito un poquito marcha atrás ahora. En la gramática tengo producciones, que son estas flechas, que me relacionan, la flecha simple que me relaciona una variable con un string de variables y terminales. Y tengo la, la flecha gorda a secas, que me, que me relaciona dos strings cuando puedo obtener la segunda a partir de la primera reemplazando una variable por lo que me indica una producción. Entonces, la string 0s1 deriva a 00s11 porque se obtuvo reemplazando el símbolo S del lado izquierdo por lo que me decía la producción en el lado derecho. De igual modo... La string 00S11 deriva en 000S111 porque se obtiene reemplazando la S del lado izquierdo por 0S1, que es una producción. Es lo que me indica una producción en el lado derecho. Por último, hay una producción que me permite sustituir la S por vacío, que es la primera. Y entonces, esta cadena que me quedo acá la concatenación de todo esto es 000111. Y terminando el camino marcha atrás, cuando hay una sucesión de palabras que arranca de una palabra, que acá sería la palabra de un solo símbolo S, y termina en otra palabra mediante derivaciones, a eso le llamamos la implica estrella. Entonces, repitiendo, implica estrella se da cuando hay una sucesión de cadenas este, relacionadas por el implica gordo, y el implica gordo es cuando un pedacito reemplaza una variable del lado izquierdo por este, lo que me indica la producción en el lado derecho. Entonces, con esta relación ahora implica estrella, que lo... Como decíamos, es la, es la clausura reflexivo transitiva de la, la, la relación flecha. En particular, siempre voy a tener alfa, flecha, estrella, alfa. O sea, reflexiva la relación esta. Con esta relación puedo definir el lenguaje de la gramática. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el lenguaje determinado por una gramática G? Son todas las palabras hechas exclusivamente de terminales que se derivan en estrella a partir del símbolo inicial. Entonces en particular sabemos que 000111 está en el lenguaje de la gramática 01. Y es fácil ver de que realmente el lenguaje son exactamente las palabras que empiezan con un bloque de ceros y terminan con un bloque de unos este, de igual longitud, y nada en el medio. Bien, ese es el repaso de eh, gramáticas. Eh, bien. Otra, otro ejemplo de gramática bastante más complicada, con más, eh, con más producciones y símbolos, era la gramática para expresiones aritméticas con variables eh, indizadas por eh, dígitos. Eh, por por entero, si quieres llamarlo. Entonces, eh, esta gramática producía todas las expresiones aritméticas ¿sí? que eh, combinaban este, números enteros, positivos, con suma, multiplicación, este, agrupando con paréntesis, y variables que podían que, que identificadores de la forma A o A seguido de una string de, de, de dígitos, arbitraria, ¿sí? Esa, esa, entonces tenés infinita, genera un lenguaje con infinitas variables, expresiones que involucran infinitas variables, todas prefijadas con A, y números enteros, ¿sí? Ahora, eh, hay, acá hay una pequeña abreviatura de notación en vez de escribir E flecha N, E flecha I, e flecha E más E, E flecha E por E. Sin embargo, evito escribir todo eso y pongo palitos. ¿sí? Alternativas. Los palitos me da todas las alternativas. O sea, para leer esto tenés que distribuir el E flecha contra todos los palitos. Entonces ahí vas a tener la, la, la, las distintas producciones. Las producciones, el conjunto de producciones PR de las expresiones aritméticas serían. Toda la que dije ahí arriba, también y flecha A, y flecha I0, y flecha I1, y flecha hasta, y flecha I9. Lo mismo con lo de abajo. Y otra variación notacional es la forma bacchus Naur que dice eh, que en la convención esta de Bacus Naur, a la, para no confundirme qué son los... Eh, eh, las variables con los terminales Los pongo entre angulitos De esta manera A, los, a las variables se los pone entre ángulos Entonces en particular puedo poner acá una descripción De qué es lo que estoy queriendo decir Acá en lugar de E podría poner expresión La palabra expresión Y, en, y, como lo pongo, y si lo pongo entre angulitos Se va a entender de que, de que es una variable eh, Acá pondría Dígito no nulo, acá pondría dígito, en lugar de D pondría dígito, en lugar de I pondría identificador, entonces podría tener nombre más largo y más descriptivo, como hace el apunte. Si se fijan en el apunte van a encontrar el ejemplo con los nombres descriptivos. Y eh, en vez de usar la flecha se usa este simbolito feo que como, un, como un define muy... Muy redundante, pero bueno, es el símbolo que se usa. Entonces, esta sería la forma. Si ven algo de esta forma, ustedes lo tienen que leer como. Hay una producción de E a N, una de E a I, una de E a m e más C, e, etc. ¿Sí? Solamente notación. Bueno. Ahora definamos lo que nos va a competir este, esta clase, que son las gramáticas regulares. Entonces... Una gramática regular es una gramática donde no cualquier producción eh, está permitida. O sea, no, las producciones no son de la forma variable, flecha, cualquier string de terminales y variables como en la definición de gramática libre de contexto, sino que solo pueden tener estas dos formas posibles. ¿sí? Eh, una... Una, una variable puede derivar en, e, en epsilon O sea, tiene una producción que me transforma Una variable en epsilon O bien Un terminal seguido de variable Y no hay, o sea, esa es, ese es la definición de, de gramática regular eh, Uno puede ver Que estas, Este Este formato si viene bastante restringido, se lo puede expandir. Si no me equivoco, acá uno podría generalizar ligeramente y acá terminar, por ejemplo, en un terminal, solo. O acá podría poner eh, un string de terminales y al final una variable. Pero lo importante es que del lado derecho solo haya, o sea, acá, acá hay un string de terminales y una única, a lo sumo, una única variable acá, al lado derecho. No puede haber dos variables, por ejemplo, no puede. ¿sí? Tiene que ser así. Entonces, admite, este formato admite algunas generalizaciones que estoy acordándome más o menos sin, este, sin mucha convicción, pero estoy casi seguro que esto que dije va, no me va a cambiar el carácter de lo que, del lenguaje que definen esta gramática. Pero el formato con el que vamos a trabajar es el más estricto que es este. Todas las producciones son de esta forma. Eh, y entonces, cuando la gramática tiene esta, esta forma, eh, se pueden probar algunas propiedades eh, que las voy a, las voy, no las voy a probar a estas porque debe, deberían ser fáciles, quizá un poquito engorrosas, pero fáciles. Y las la discutamos si es que hay alguna duda. Estas voy a listar propiedades que valen para gramáticas regulares. ¿sí? Entonces, supongamos que de X puedo llegar mediante sucesivas derivaciones a una palabra beta. Que beta tiene que estar en. en, en es, tiene que ser una palabra hecha de variables y terminales, pero que no. Eh, no está hecha solamente de terminales. Acá, acá, esto, acá saqué menos este simbolito del, el, el en la red de conjunto. Menos las palabras terminales. ¿Qué quiere decir que beta no, no está hecha exclusivamente de terminal? O tiene una variable menos. ¿sí? Si de x, si de una variable x, en una, según una, una gramática regular, puedo llegar a una palabra que tiene alguna variable, entonces no le queda otra que beta termina en una variable y todo lo que viene antes sea una cadena de terminales. Y, y es medio intuitivo, porque si yo todas las derivaciones son de esta forma, lo único que puedo hacer es cambiar lo último, y lo último o se me va a transformar en epsilon o me va a escupir otro terminal, que va a quedar a la izquierda, entonces lo, lo único que puedo producir es de esta forma. Y, y, y más aún, si de x llego estrella a una variable y, digamos, entonces no le queda otra que, que, que, sea un, que sea un caso de reflexividad, que, que la variable a la que llegué sea x. Eh, porque si para la única manera de ir a otra... A, a, no, no, hay, no hay una manera De ir a algo que sea una variable Las producciones no me, no me permiten O llego a Epsilon O llego a O, o, o, o produjo Para que haya una variable al lado derecho Tiene que haber una, Un terminal Así que la única manera de pasar de X A Y Según una gramática regular Es que es no haber hecho nada O sea que Y sea X Acuérdense que esta las relaciones que implica estrella es hacer cero o más aplicaciones de producción. ¿Sí? En el caso cero es no hago nada, me quedan en X. ¿Sí? Ese es el primer lema. Bien, a ver, Gastón, contame qué, No sé si querés chatear rápidamente cuál es la duda. ¿La definición de gramática regular ¿qué es la duda? Bueno, entonces te, te, te lo defino, o sea, la definición medio que no la voy a repetir ahora mismo, pero lo que sí te puedo decir es por qué la anterior no es regular. ¿Por qué esta gramática no es regular? Para empezar, mira, acá tenemos una derivación E, una variable E que me deriva una variable N. Y eso no cumple con la definición, porque no es de la forma, la producción no es de la forma variable va a epsilon, no, no es de esa forma. La producción es de la forma A, va a una, un terminal seguido una variable, no, no hay ningún terminal acá atrás, es solamente variable va a variable. De igual modo este, la producción de E voy a E más e, no es de, de, la forma, de la forma estipulada para las regulares, porque tiene dos variables, del lado derecho hay dos variables, cosa que acá no, hay una, a lo sumo una variable del lado derecho. Y después, la, la gramática mucho más simple inicial, esta, ¿cuáles son las producciones que tienen? S va a Epsilon? Ah, esa está bien. Es una producción eh, aceptable para una gramática regular, pero esta ya no. Porque de S voy a 0S1 y las producciones no pueden tener terminales después de la variable. Las producciones son de la forma terminal y después una variable. Y acá uh, viene un terminal después de la variable, prohibido. No, no puede tener esta forma. No sé si aclara eso un poquitito. Bien. Sigamos, eh, después podemos seguir en el corte un poquito más, viendo más, más. Pero, pero, o sea, es simplemente, vas pasando por la, la, la, la, las producciones, y te fijas. del lado izquierdo siempre tiene una sola variable en una gramática libre de contexto, y del lado derecho tenés que ver, ah, hay algo, si es epsilon, bárbaro, vale, y si no es epsilon, tiene que ser una letra del alfabeto terminal seguida de una variable, si no es de esa forma, ya está, ya no es regular. Bien. Seguimos con las propiedades de la gramática regular. Ajá, ¿qué dice esta propiedad? Si yo de una variable llego a un string de terminales, o sea, si llego a un string que no tiene variables, entonces, eh, la única manera que haya pasado eso es que de x haya llegado a una, antes haya llegado una palabra de la forma alfa y, ¿eh? y que la producción este, y va a epsilon. y que exista, va, que haya una producción y va a epsilon. Uh -huh. Esa es la única manera de llegar a, a, una, a una cadena de terminales, ¿eh? Y, y si se da esta situación, entonces de X estoy pasando a alfa Y, y de alfa Y estaría pasando a alfa, porque por definición de la flecha gorda común, porque de acá a Y lo transformo en epsilon y alfa concatenado con epsilon me da epsilon La palabra básica concatenado con alfa me va a dar no No hay otra forma, porque si vos vas produciendo, si van apareciendo terminales, ¿Sí? Por ejemplo, si la palabra fuera no, si la palabra es vacía, eso de inmediato se lo dejo a ustedes para que lo revisen Y si la palabra no fuera vacía, quiere decir que yo fui produciendo terminales Pero la única forma, manera de producir terminales es que aparezca otra variable Otra o la misma, pero aparezcan variables Siempre me aparece una variable tic, tic, tic, al final Entonces en algún momento tengo que eliminar la última variable la, variable, la única y última variable que aparece en el string de terminales y, y variable que haya producido yo. ¿sí? Entonces, eh, para esto capaz que conviene, me conviene eh, ilustrar con el, con el ejemplo que hice antes. A ver, ¿cómo es la pregunta? Bien, yeah, perfecto. Entonces, ilustro con el ejemplo simple, Sí, la única manera. Ah, bueno, pero este no es regular. Está bien, no me sirve este porque no es regular. Ya voy a hacer otro ejemplo donde se ilustre un poco el fenómeno del segundo lema. Vamos a hacer un ejemplo de gramática regular a continuación. Ahora, el, el teorema que vamos a demostrar hoy, eh, muy simple, va a ser más o menos cortito el trabajo teórico de hoy. Es que una gra... un lenguaje es regular Sí solo sí es el lenguaje de una gramática regular. Dicho de otro modo, eh, las gramáticas regulares caracterizan exactamente a los lenguajes regulares. O sea, si un lenguaje eh, está... Si agarra una gramática regular, el, su lenguaje es regular. Y para todo lenguaje regular, hay una gramática regular que me lo define. Bien. Entonces... Para eso, antes tenemos que repasar un poquitito los autómatas no deterministas, sin movimiento silencioso. ¿Sí? Entonces recordemos que los autómatas no deterministas tenían un conjunto de estados, un alfabeto, una función de transición, estado inicial y conjunto de estados finales. Y la función de transición eh, tomaba un estado, una etiqueta y me daba un menú posible de eh, estados siguientes para... Eh, transitar <risa> y podría ser vacío ese, esta, ese conjunto. En función de esto nosotros podríamos definir las transiciones compuestas ¿eh? y que las definíamos como inductivamente, que decíamos de, toda, de todo estado tengo una transición compuesta a sí mismo, es decir que me quedo y no hago nada, entonces no consumo ninguna... Este, Ningún símbolo, por eso tengo la cadena epsilon. Y una transición compuesta con una cadena no vacía, beta x, se da entre q y q' si es que existe algún q, algún R, perdón, algún estado de R intermedio, tal que de q voy consumiendo beta hasta R y de R hay una transición x hasta q'. ¿Sí? Esta es la manera como más, más simple de escribirlo, está la, la forma de escribirlo usando la delta, que es más complicada, que dice que existe un r que pertenece a delta rx, eh, perdón, ah, existe, existe un, un r tal que q' pertenece a delta de rx, x ¿Sí? Esa sería la definición de transiciones compuestas, que es, hay un caminito, eh, intuitivamente la flecha gorda supra una, una string, lo que me está diciendo, hay un camino entre Q y Q', en el cual se consume beta X. Eh, voy a insistir algo ahora, voy a decir algo ahora y lo voy a insistir después. Que estos autómatas no tienen... Movimiento silencioso Entonces la única manera de consumir Epsilon Es quedarse en el mismo lugar Si te moves algo Como no hay movimiento silencioso Algo se consume Entonces no puede darse la relación De haber transitado sin consumir nada Entre dos estados distintos Y el lenguaje aceptado Por un autómata no determinista Son todas las palabras En el alfabeto sigma Tal que Puedo transitar desde el estado inicial al final consumiendo algo. A algún final consumiendo algo. Esta forma de escribir tiene la ventaja que me sirve para todos los tipos de automata. ¿Sí? Esta, esta, esta definición es... Eh, esta notación ayuda en el sentido de que cualquier, para cualquier automata esta definición sirve. Bien. Eh, lo que vamos a hacer a continuación es, dado una gramática regular, vamos a dar G, vamos a dar un autómata no determinista A de G, que acepta el lenguaje de, de LG. Eso va a querer decir que el lenguaje de cualquier gramática regular va a ser regular. Y viceversa, vamos a dar una, una construcción que Dado un autómata no determinista, me da una gramática regular que tiene, acepta el mismo lenguaje. Eso va a decir que todo el lenguaje regular es el lenguaje de una gramática regular. Y de hecho, si uno se fija bien, eh, módulo de los cambios de letra que, que haga falta hacer, van a darse cuenta que es exactamente lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo una gramática eh, regular que un autómata no determinista. Es Virtualmente lo mismo. Eh, ese, ese es el objetivo de hoy. Bueno, pero antes, antes voy a hacer un ejemplo particular, un caso particular de cómo va a ser el pasaje de la gramática regular al autómata no determinista. Eh, bien, ahí solamente digo lo que ya dije, que el, los lenguajes se van a preservar. El lenguaje de la gramática va a ser el lenguaje del automata y el lenguaje del automata va a ser el lenguaje de la gramática respectiva. Bien. Entonces, acá hay un ejemplo de gramática regular. Nos fijamos en las producciones y todas son adecuadas. De S voy a terminal variable. Perfecto. De A voy a terminal variable, terminal variable epsilon. Hermoso. Ahora, ¿cuál es el automata que voy a producir para esto? voy a tomar como estados a las variables. ¿Eh? O sea, mi, hay dos variables, S y A, y ese van a ser los estados de mi automático. Las transiciones van, se van a dar exactamente cuando hay una producción este, con ese terminal a la variable. Lo escribo... En la pizarra, bien grande, ahora mismo. Entonces, para que se entienda, entonces, ¿cuándo va a haber una transición A de S a, a Cuando tenga la producción A o a sea, Fíjense que, que es casi lo mismo como está escrito. ¿Sí? esa va a ser de esta manera voy a definir las, las transiciones del la autómata no determinista si esto es una producción entonces esto es eh, entonces esto es una transición y cómo defino los estados finales los estados finales van a ser b pertenece a los estados finales si sí, solo si sí, de b llego a epsilon entonces Volviendo a las filiminas fíjense que, por ejemplo, de A hay una producción BS. S. Entonces, de A hay una transición B a S. De A hay una producción, eh, hay una producción de A a C A. Entonces hay una transición C de A a sí mismo. Y finalmente, el único, la única variable que hace transición de acción es Ah, entonces esa variable, ese estado va a ser un estado final. ¿Sí? Bien, entonces ahora me gustaría que nos amiguemos con este autómata y para eso no, no, me parece que conviene, vamos a tratar de dividirnos en grupos y vamos a trabajar este autómata muy simple para entender cuál es el lenguaje del autómata. Este. Así que voy a cortar la grabación y vamos a trabajar por separado un ratito.